O oh, con este de fito, ¿pares? Que dejé sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto al en la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Mucho pan se en el aire. Lo el tango es una idea, que me toca, aunque no quiera. Una chica es un taxi, caballito, buenos aires tipo en mataderos, un balazo en un aguante y esto no deja de ser una canción, de alma, Sol, que me calma, tú. Thank you. Es más difícil que esa forma de ella Ella tiene las piernas más largas que vieras Y hace que tu corazón parezca aunque siguiera Tengo que me hiciste mal Y sin embargo te quiero, quiero sepultar La vieron a tu vieja con un pan de hash, vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse Y esto no de sero Chico cual que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su nombre, iluminando el cual I'm gonna МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА